Hola, en este video voy a mostrar las funciones de MyPaint que utilizo durante el diseño de personajes. Me gusta MyPaint porque es una aplicación muy fácil de utilizar. El lienzo es la única ventana visible. Las otras ventanas se llaman utilizando atajos de teclados cuando se necesiten. En MyPaint el lienzo no tiene límites y por ello es posible crear multitud de esbozos sin tener que crear diferentes archivos. MyPaint está diseñado para trabajar con tabletas digitales, así que reconoce fácilmente el lápiz óptico y su borrador. Me gusta trabajar a pantalla completa. Para ello utilizamos F11. Para acercarnos o alejarnos del lienzo, utilizamos las teclas de Más y Menos. La tecla más acerca el lienzo y la tecla menos lo aleja. Para mover el lienzo, mantenemos presionada la barra de espacio mientras movemos el cursor. F12 regresa el lienzo al tamaño original. La tecla B muestra la ventana de brochas. Hay bastantes opciones agrupadas de acuerdo al autor. Al seleccionar una brocha, la ventana desaparece. La tecla de escape también oculta la ventana cuando ninguna brocha es seleccionada. Para aumentar el tamaño de la brocha, utilizamos la tecla F. Mientras que la tecla D disminuye el tamaño de la brocha. Asimismo, la tecla S aumenta la opacidad de la brocha, mientras que la tecla A disminuye la opacidad. La tecla G muestra la ventana de selección de color. A diferencia de la ventana de brochas, la ventana de color no se cierra al seleccionar el color. Sin embargo, al oprimir la tecla G de nuevo, la ventana desaparecerá. Es posible seleccionar colores usados anteriormente con la tecla X. Los últimos cinco colores utilizados aparecen. También podemos escoger un color directamente desde el lienzo. Para ello, usamos Alt Alt y hacemos clic sobre el color que queremos seleccionar. La tecla L muestra la ventana de capas. Un clic sobre el botón de más crea una nueva capa. La nueva capa tiene un nombre de predeterminado, pero podemos cambiarlo al hacer doble clic sobre este. El pequeño icono del ojo nos permite ocultar o mostrar una capa determinada. También podemos cambiar el modo de la capa en la ventana de capas. Para ello seleccionamos la capa y elegimos el modo en la lista. La tecla X nos permite borrar la capa seleccionada. Si presionamos L de nuevo, la ventana desaparece. La tecla Z deshace la última acción. Si se presiona la tecla de suprimir, todo lo dibujado desaparece. La combinación Control n Crea un nuevo lienzo. MyPaint preguntará si desea guardar el lienzo actual. Y por supuesto la combinación, control S, guarda el archivo. Gracias por ver el video. Suscríbanse y no se pierdan el siguiente video en donde veremos cómo usar Krita para crear el storyboard.